Bovimune Ixovac es una vacuna recombinante coadyuvante para el combate de las garrapatas del ganado bovino Ripicefalus microplus. Este ectoparásito causa grandes pérdidas en la ganadería por sus hábitos hematófagos y por la transmisión de parásitos de la sangre, babesiosis y anaplasmosis. Bobimune Ixobac está formulado a base de una proteína denominada BM86, que fue aislada de las células del intestino medio de garrapatas mexicanas y clonada mediante tecnología de ADN recombinante en una levadura picha-pastoris de la pizza. Es una vacuna inocua, por lo que es posible utilizarla en cualquier etapa productiva del ganado bovino. La aplicación de bovimune Ixovac induce a la generación de una respuesta inmune mediada por anticuerpos específicos contra esta proteína BM86. Cuando la garrapata se alimenta de sangre de animales vacunados, los anticuerpos pasan y al unirse estos con las células digestivas o células blanco se produce el daño, afectando la digestión, represión, oviposición y eclosión de la garrapata. El esquema de vacunación para Bobimune Ixovac es el siguiente. La primera dosis al día cero, acompañada de un baño garrapaticida a todo el lato, una segunda aplicación en la semana 4 y una tercera en la semana 7. Después de la primera aplicación, se deberá revacunar cada seis meses. Durante los primeros tres meses, junto a las vacunaciones de Bobimune e Ixovac, se deben realizar baños con el garrapaticida, que todavía es efectivo en el rancho, cada vez que el ganado represente una alta infestación. Posterior a este periodo, se irán ampliando los intervalos entre los baños debido a la disminución de la infestación de garrapatas por el efecto acumulativo de la vacunación. Combátelas desde adentro con Bobby Moon e Xovac.